Con, con más información y es familia. Le roban a DJ el Topo, Arismendi Mañón. ¿Cómo así, Villalona? ¿En cuenta, explícame. Eso. Y parece <risa> que no es la primera vez que le roban a DJ ay, Topo. Ay, ay, qué cosa más fea. <risa> Pero <risa> tranquilo, que eh, eh, no, señores, no, no, cuidado, Arimendi, el, Mañón. el comentarista urbano Arismendi Mañón, mejor conocido como DJ Topo, Topo Point, fue víctima de un robo que ocurrió en las últimas horas a su residencia por parte de desconocidos. Tenemos ahí la imagen de la cámara de seguridad, ¿verdad? Eh, decía de cocina web, ¿verdad? Y los muchachos de, la, de las redes sociales. Entonces ahí vemos el momento, ¿verdad? Bueno, así, que, así fue como le dejaron los, los, hierros. los hierros en su casa, increíble. Eh, eh, y eran flacos los muchachos, yo no sé de qué tanta fuerza <risas> tenían esos muchachos. Entonces, pues estas cámaras de seguridad captaron el momento en que estos desaprensivos entraron a la residencia para cometer sus fechorías. Lastimosamente, esto se produjo ya en un momento en el que pues DJ Topo está de duelo por el fallecimiento de Francisca Mañón, la madre del líder, el pasado día sábado. La delincuencia en este país toca a cualquiera, no importa que usted sea del no medio o no no del medio. Y, y te apuesto yo, pongo la cabeza a mí en una guillotina. Que cuando viene a ver, he ayudado a esa gente o le da algo. Mira, bebé. <risa> y y la ayuda, porque ayuda mucho a la gente de su barrio. Y eso no puede ser de un barrio que no es. O sea, eh, no puede ser del mismo barrio, de otro barrio, perdón. Ah, aunque. Okay. Eso tiene que ser de ahí mismo. Aunque eso es de parte que tú dices, no puede ser de ahí mismo. Pero en una entrevista que le estaba haciendo a los foques a Topo Point, decía que... Personas del barrio donde eres, como que ya no te haciendo el mismo apoyo que antes, hay personas que tienen rencor de ellos, y puedan aprovechar este momento Sí, sí, no es lamentable este tipo de hechos, que, que personas como el líder, que son personas que aportan a los barrios, a las comunidades es porque nada más no a, él, no a él le ha pasado, recordemos que al mismo Rochi, en sí. su propio barrio lo, lo, lo, el otro día se le tiraron para atracarlo una vez a Vaqueró, entrando a SPM, a, a, a, a San Pedro en, su, en, en el barrio Toconal, le dispararon gente de ahí mismo, en el mismo entorno, o sea, es sueltita ellos se quedan viviendo en, en, en los barrios que ellos residen, ese tipo de cosas. Pero ellos se exponen a peligro. Porque hay gente de su mismo entorno que saben que ellos tienen dos o tres pesos, dos o tres cadenitas, ese tipo de cosas, y atentan contra la vida, sí. para quitarle, ¿tú me entiendes? Y esa gente si sí, deben de cuidarse, más seguridad... Porque ellos viven en su barrio y creen que todo el tiempo van a tener cariño de la gente, tú me entiendes? Y y llega no un momento, quién lo está donde, viendo. llega un momento donde ya tú te expones demasiado y, y cualquiera te puede un fuerte. Que la gente sabe el movimiento que tú estás haciendo. Claro. Y llega lo que se llama rencor y envidia. No, y recordemos que esto, esta gente del movimiento urbano la farándula, o sea, claro, se ponen mucho, sí. son muy buiteros y sacan que si qué, moña, que si yo qué. Entonces le llenan los ojos a esos tigres, a esos delincuentes que no, que no han comido la hora de la dos y andan atrás de, de, de robarse algo. Claro. ¿Tú me entonces, no, que también hay mucho enemigo, gente envidiosa que no cree en, en el progreso de otra no. persona en los barrios, sí. siempre tienen su eco, su cosa, ¿eh? y hacen mucha maldad. No, y como dicen el que muchos de ellos ayudan a ese tipo de personas y cuando ya esa ayuda no le llega, pues entonces yo a ellos actúan. Y dicen, actúan, ¿y ahora? Sí, que hay gente que, hay gente que no quiere trabajar, señores. Claro. La gente quiere la cosa fácil. pónganse a trabajar, de, dejen de estar haciéndole daño a la gente que trabaja. Está claro. no, y en ese momento que perdió su mamá. Sí, sí no estaba Imagínate. Es difícil, es difícil la situación. Esperemos en Dios que no vuelva a pasar y que Adimendi Mañón... Que es un fajador del movimiento urbano que se ha echado el movimiento urbano arriba todo el tiempo, no desde ahora, y ayudando a la juventud a que salga de la calle. Es así.